Batida. Dale el otro, abajo. Batida. Uno a mi izquierda ya, ¿me mata? skimmy Batida uno. ¡Ay, me no la me ll bueno, pero loco pues es tonto. El, el, el, el hombre este es bobo. Muy diferente. Venga, aquí te arma. Me quedas sin nada, tú. Eh, hijo de puta, tú. Dame algo, cabrón. Vale, llevo una roja ahí. ¿sabes? Bro, hay, tre hay tres team, bro. Hay tres team. hay uno muerto, eh. No tomas, no vas que te arriba aquí, eh. Está reanimado detrás de mío uno, eh. Cuidado. Detrás de mío lo han reanimado ya. Ven, Screamy, ven, ven, ven. ven. Este otro muerto. ¿Eh? Eh, por el bar hay otro, eh, enfrente. Lo tengo, lo tengo ahí. ¿eh? Más follado, no, follado, metido para atrás. No puedo ayudaros, eh. No, mierda, me mata. No, tío. Pensaba que se cubría, bro. Ha batido uno, ha batido uno, pego. Vale, vale. ¿Cuál le has abatido? ¿El de la derecha, mío? En el de la izquierda, ¿Esto? izquierda, no, izquierda. No, este del... no, ese sigue, vivo, ese sigue vivo. Dame respapa. Se este va para Burguer. No sé por qué pensaba que esto cubría, ¿sabes? No sé por qué. ¡Qué buena, bro! ¡Sos unos cracks! ¡No me disparen! ¡Nadie me dispara! ¡A ver, tienda! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está Nada, queda uno, vivo, nada más. Espérame, Skimmy. Vaya vuelta más tonta has dado, eh. Bro, eh, si no te quitas, no puedo. Estaba, tío. Arriba un tiro. Arriba un tiro. Contra, contra. Y me roban que. En verde. Luz verde, luro. Eso se ven bueno. Saque uno. Haga uno. Tú, tú, tú, tú, ahora una a mi izquierda ya, me mata, skimmy Vale, tío, uno Espa ya lo leen y pasó, tío Estoy muerto Ya no sé, yo tengo a otro conmigo también Mi mod quiero decir no ¿Por qué no me pusheas, bro? Tienes bua, tienes todo a tu favor Madre mía If They survive. They can redeploy. We need recon here. UAV entering the AO. No one's going out. I think fire. No time to think on that. Wow, me, me los hago a todos. Me los hago a todos. La. Sí, demasiado bueno. Muy sencillo. Cuando quieran unas clases privadas, me llaman por teléfono. Oh, God, no, vaya no, aquí, aquí no, recto, Bajamos aquí, nos bajamos aquí, eh. Se me va a robar aquí, se me roba otra aquí. ¿Te puedo mover? Oh, no, no, no. Me siento estafadísimo. ¿Dónde está la gente, tú? He muerto, a ver si es que soy muleto. ¡Hostia! Mira, me a uno. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué te quedó tanto muerto, bro? Estoy estafadísimo, eh. Literalmente estafadísimo, eh. ¡Ven de derecha, de derecha! ¡Chavales, de la casa! ¡Me remata, me remata! ¿Dónde, bro? Estoy safe, de la casa de antes, donde estaba el pavo. ¿Dónde venía aquí? No entiendo, bro, lo que acaba de pasar aquí. Es un no Entonces, veo sí, dipper, no me ve aquí no, no le veo le dipper, dipper, lo veo el sniper bro Está ahí, confía en mí, confía en mí confía en mí no, Yo solo sé que Skrimi se mató a dos y no entiendo cómo <risa> Yo tampoco, tío No entiendo cómo lo hubiese matado No hay nadie ahí, pego. ¡Que sí, que sí, que está, hermano! ¿Sin bobos o qué? La... Me mata, No le veo, mata, está no me, me mata ¡Sin bobos, bro! ¡Sin puto bobos! <risa> ¡Estáis ciegos <risa> ahí, hermano! Con lo marco bien! <risa> voy, voy, voy, lo estoy pachando ¡Sin bobos, tío! Literalmente, ¡sin bobos! No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Me tiene que volver a dar a mí, me da el poco de screaming. No hay nadie, no hay nadie, mira, no hay nadie. Mira, tira la pasta. Vamos y toca la wea. Vamos, no nos entrega nada. Bajamos a por el de chino, eh. Te subo, te subo al de chino. ¿Para aquí? Buenos días Buenas tardes No se han enterado ¿no? el p de hecho O sea, este no he es escuchado bro ¿El otro imposición ya, ya? ya Y tiene que ir para tu lado, tío oh. no, Pues claro, Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Están aquí ya, eh Sí, sé, bro, te pongo por ventana, por ventana, eh Vale Te quejarás de cómo ¿Onda? te metió por la ventana No, nah, bro, sos un, pro, sos un crack Te voy a regalar una sub, Era Uno contra uno de distintos equipos, tío Increíble Baja por ahí Ha batido, ha batido, ha batido bueno. Buena marca, bro Gracias a tu marca lo puedo matar Tiene res, eh Sí, pero él se muere ya. ¡Oh, no, ¡Están ratas! ¿De verdad son ratas? ¿Es que, es que ¿De verdad son ratas? ratas? Se ha dado aquí la Ledu. ¡Ay, bro, qué bueno! Obviamente se la ha da, dado Yo tenía 6, 7, me cago los dos de dentro, 7, y 8, y se ha dado la rata de Ledu. Luego soy yo el que roba, ¿sabes? Venga, tú. Escreme, me parece. A rata, que, la rata luego se queja. Luego Ledo se queja. Luego se queja. Se queja. <risa> Ledo, esta rata, hermano. Fue apuntando, dice la ¡Qué puta! ¡No, tío, tío. Tío, tío. Matar, matar? no, no! ¡Hecho para atrás, hecho para No puedo, no puedo, no puedo. ¡Madre mía, Screamy! que nuevo! Oh, voy a disparar de atrás? Desde bomberos en la tarde. ¡Hago la puta que mala suerte tengo, tío! ¡Cállate! Bueno. ¡Sacarme sí, sí. rápido, porfa! ¡Aso no, no. voy, ya se voy! El tiempo. El tirar caja ahí igual. Porque creo que ya que estoy... que estar aquí, Edu, eh. Ah, bueno, estar bien sí, sí, aquí Tengo raids yo, así que no tengo problema. Ahí? ¿Arriba? Sí, lo veo. Dale el otro, abajo, a la tira Bueno, Te tira, bueno, vale No, taquera, taquera dale no podemos shi, no podemos shi No podemos shi, no podemos shi Eh, no sé qué coño es Yo no iría a screaming mi estadio Eh, ¡Está aquí dentro! Sí, yo también he puesto a gente Aquí uno Bajas de arriba, creo A derecha ¿Quieres jugar juntos, chavales? Seguir rotando, sigo rotando. Sí, no. Yo creo que hay gente aquí, bro, en la tienda y todo, eh. Nos vamos a una mierda, eh, Edu. Yo estoy cerrando estadio ya, chavales. Tenemos que cerrar el estadio, en verdad. No, tenemos que ir zona y cerrar en zona. Vamos a ir de zona y zona. Uno, uno. Yo estoy viendo ya lo que está de esto. ¿no? ¿Tú, a ti, a ti, a ti? Buena Edu. ¿Eh? Dentro, Edu, tú, Edu. Voy, voy, voy. Una arriba, una arriba, un tiro. Te matan, te matan. Estoy contigo, estoy contigo. Pesamos de aquí, Edu. Doy 10, doy oportunidad que te abatió? Estoy curando. Estoy otra vez. Frente, frente, no te va a ayudar, ¿eh? Un tiro, un tiro, pego, un tiro. No te va a ayudar, claro. Voy, voy, voy. un tiro. ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está afuera, está afuera, está fuera. Entra otra vez, creo. Date tres, placas. ¿Dónde para, para, para, para atrás, Eso, eso hago. Vale. Se me deja ya con vosotros, vosotros. el al otro estadio. Hay mucha gente aquí, eh. Chill, jugamos chill, chavales, aquí dentro. Derecha, Skimmy. Por aquí derecha hay uno, que puedes snipear. Aquí, justamente está aquí. Estaba aquí atrás. ¿Puye? Estoy, estoy, estoy la bro. Mucha gente, bro, ¿por qué no ¡Bro, que son de team diferentes! Diferente, ¡Son team diferente. de team diferentes, son no de team diferentes! ¡Mata de de team diferentes me matas entre ellos! Sí, Dios. ¡Qué no, relleve, el, tío. ¡Qué asco de juego, verdad! Qué mala suerte, bro.